Soy Emilia Rodríguez. Soy de Bolivia, de Cochabamba, de la provincia Esteban Arce. Muy mi pueblito se llama Quiriría. Y, y me vine aquí, pero cuando me estaba viniendo, mi madre se echó a llorar. Le indiqué en, en el en el mapa mundi, le dije estamos aquí y yo voy a ir a esta parte de Europa, España. Y miró y, y le mostré el mar, el agua el océano y me dijo hija mía, eh, nada te garantiza que llegues. Harán 17 años ya que vivo aquí en, en Barcelona. Cuando me enteré que estaba embarazada de mi hija de dos meses, supe que era portadora de El Chagas, tenía... Ese miedo en, en la garganta y era como un monstruo que me envolvía por fuera y no sabía cómo salir de, de ese nudo ahí atrapándome, mi monstruo, el temor… Salí de ese, de ese miedo, de ese sofoco Es súper importante pedir ayuda y no quedarnos con el miedo ahí con el nudo en la garganta. ¿Sara? ¿Mamá ha hablado de <tose> un chocashuapo hoy? Sí. ¿Y más sutil hoy? Sara Valentina. ¿Y más te dibuja ya Una flor. Oh, cachito. ¿Y más te catachay? ¿Amapola? Ah, un tulipán. ¡Cachito!